Salmo 86 Oración pidiendo misericordia en tiempo de angustia Inclina, oh Jehová, tu oído Y escucha mi oración Porque estoy afligido y menesteroso Guarda mi alma porque soy piadoso Oh Dios mío, salva a tu siervo que en ti confía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 Oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mis problemas y dificultades, clamaré a ti porque tú me respondes. Oh Señor, no hay nadie como tú entre los dioses paganos, ni nadie que haga obras tan majestuosas como las tuyas. Todas las naciones que hiciste Vendrán y adorarán delante de Ti, oh Señor Y glorificarán Tu santo nombre Porque Tú eres grande Y haces maravillas Solo Tú eres Dios Enséñame, oh Jehová, Tu camino Y caminaré yo en Tu verdad concédeme pureza de corazón, para que honre tu santo nombre. Te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu amor para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades de la muerte. Oh Dios mío, los soberbios se han levantado contra mí Gente cruel y desalmada, busca hacerme daño No eres nada para ellos Mas tú, oh Señor, eres Dios misericordioso y clemente Lento para la ira y grande en amor y misericordia mírame y ten misericordia de mí da fortaleza a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva haz conmigo una señal para bien para que la vean los que me aborrecen y sean avergonzados porque solo tú, oh Jehová me ayudas y me consuelas Padre nuestro que estás en los cielos, Padre bendito y misericordioso. Una vez más, mi Padre amado, estoy aquí, ante tu divina presencia. Una vez más estoy aquí, clamando tu ayuda, a ti, al único que puede socorrerme. No hay nadie más, solo tú puedes ayudarme, de mis aflicciones, y necesidades Perdóname oh Dios Ya que cuando he estado bien Sin necesidad Me he olvidado de ti Hoy he comprendido Señor Que solo a ti es el único que tengo Y el único que en verdad me ama El que siempre está conmigo Perdóname Tú eres mi Dios Bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que piden tu ayuda. Me acerco a ti, oh Dios, porque sé que tú me perdonas y me das amor. Y porque sé muy bien lo que está escrito en tu bendita palabra, el Salmo 51, 17, que a la letra dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado Al corazón contrito y humillado No despreciarás tú, oh Dios Y hoy vengo, Señor Con un corazón contrito y humillado Rendido a ti, a tus pies, Padre Santo Padre mío, Dios Todopoderoso Me acerco a ti con toda la confianza de que en estos momentos, en este instante Tú estás escuchando mi oración Tú Señor, en tu onisciencia Sabes muy bien la necesidad por la que estoy pasando Dios mío, estoy afligido Estoy en angustia y no sé qué hacer No encuentro solución a mis problemas Pero sé muy bien que tú sí puedes ayudarme, no hay nadie más poderoso y misericordioso más que tú. Por eso te pido, Señor, que tengas misericordia de mí, te pido, por favor, me ayudes a resolver mis problemas, mis necesidades. Te pido, por favor, me vuelvas el gozo a mi vida, que le des paz a mi corazón. Estoy desesperado Estoy necesitado de ti De tu amor Tú siempre me has respondido Y me has ayudado cuando más lo he necesitado Te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo Me ayudes una vez más Escúchame oh Dios Por favor Te pido atiendas Mis ruegos Mis súplicas en esta necesidad No hay nadie como tú Tú eres Dios Todopoderoso Tú creaste el cielo y la tierra No hay nadie que iguale tu poderío Tú eres grande y haces maravillas Solo tú eres Dios Ayúdame Padre mío Ayúdame una vez más Tú nunca me has fallado aunque sí te he fallado yo siempre, perdóname Dios, Tú eres misericordioso, Tú eres el que perdona mis pecados, Eres el que sana todas mis dolencias y enfermedades, El que me rescata del hoyo mi vida, El que me corona de favores y tiernas misericordias. Grande es tu amor para conmigo y para con todos aquellos que recurren a ti, Tú eres Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en amor y misericordia. Gracias Dios, gracias, muchas gracias, porque el estar ante tu presencia, el hablar contigo me produce mucha paz, tranquilidad a mi vida y a mi alma. Muchas gracias Padre, que has escuchado mi oración. Solo tú eres mi ayudador, mi socorro, mi sustentador. Solo tú, oh Jehová, eres mi luz, fortaleza y mi salvación. Solo tú me consuelas y me proteges en mis problemas y mis necesidades. Muchas gracias, Señor. Gracias te doy porque me ayudas y me consuelas cuando más te necesito. Gracias te doy, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Amén.